han vuelto a caer las hojas, y el viento a marcar camino, mientras mi corazón de migrante sueña con regresar al nido, donde quedaron mis primeros pasos, donde quedó mi primer suspiro, ahí, donde la montaña danza, mientras el yigüirro, con su canto melancólico, anuncia potente que la lluvia está cerca, y la anuncia de tal manera que el campesino sonríe y la tierra simplemente espera. Allí, donde cada año regresan las tortugas, orgullosas a desovar sus huevos, nadando distancias y quebrando mares, con el corazón ardiente y sus patas valientes, luchando incansables por preservar su especie en la tierra que las vio nacer, ahí donde el perezoso dormita tranquilamente en la rama de los árboles, mientras el jaguar y el tigrillo continúan su incesante cacería y el mono capuchino sigue gritando, no hay tierra como la mía, ahí, donde quedaron mis sueños, empedrados de nostalgia, la casa vieja carcomida de misterio, aquella casa que no necesitaba color porque estaba adornada completa con las guarias moradas de su alrededor. Ahí donde reposan mis antepasados, silenciosos durmientes en un panteón olvidado, cada quien en su espacio cada cual con su cruz, y en los epitafios, nombres hispanos, y alguno que otro, apellido extranjero, ahí, ahí donde la montaña baña la parcela, y la baña de tal manera, que no hay semilla que no nazca, ni provincia desperdiciada, ni río que no beba agua, ni corriente que no la distribuya, ni tierra, amigos, es tierra de libertad, donde el chonete y el machete caminan juntos en la parcela que se va a sembrar. Tierra de café, caña, cacao, banano, piña y mil granos más. Ahí donde la marimba y las bombas son tradición, dejando huellas eternas en cada corazón. Bombas que no matan ni dejan desilusión porque son hermosas cuartetas, tan jocosas, amorosas y románticas, que el pueblo repite a voces y las adorna con alegría. Y si ustedes nunca han disfrutado de esta pasión, permítame alegrarles el corazón. ¡Bomba! Soy aire, fuego, agua y tierra. Soy sangre tica, adentro y fuera de cualquier frontera. Y si alguien no me lo cree, que me lo venga a preguntar, para mostrarle como un tico, sabe a una hembra enamorar. ¡Huyuyuy, bajura! ¡Uy! ¡Cuánta alegría! ¡Y cuánto dolor! Represento una bomba tica en el exterior! Es como si nos partiera el alma en dos. En una parte llora la nostalgia y en otra sonríe el folclor de la patria que, aunque lejos, sigue en el corazón. Cuánto me duele estar lejos de mi tierra, pues a pesar de que han pasado los años, sigo guardando la maleta vieja y todos los recuerdos que viví de niño tomando café y comiendo gallo pinto, venerando la bandera y respetando el himno nacional. ¡Virgen de Los Ángeles! ¡Patrona de Costa Rica! Solo tú me has acompañado en esta larga trayectoria. Solo tú sabes la nostalgia que un emigrante siente cuando mira a su alrededor y todo parece tan vacío que puede compararse con el fondo de un abismo, la profundidad que rasga lo desconocido. Los recuerdos vienen y van, atrapados en el tiempo, un tiempo que ya se ha ido, pero que sigo viviendo, subido en la carreta de huelles, mientras continúo envejeciendo. Si el mundo entendiera la tristeza, que un emigrante carga por dentro, mientras sueña en levantarse en una cárcel de cemento, quizás entonces podría llorar junto a él su sufrimiento. Han vuelto a caer las hojas y el viento a marcar camino, mientras mi corazón de emigrante sueña con regresar al nido, donde quedaron mis primeros pasos, ¿Dónde quedó mi primer suspiro?